Gatos, ¿a quién no le gustan los gatos? Así que es por eso, que si no le dan, más bien revientan el botón de pulgar arriba, este gato va a morir Así que ayúdenlo a sobrevivir ¡Veloz! Así que ya saben lo que tienen que hacer. Ah, mentira. Les quería pre presentar a mi, a mi mascota, al miembro de la familia, se llama Mía. Algunos ya lo con, la conocerán. Y saluda Mía. Hola. Hola. Pero en fin, um, vamos a jugar. Esta vez estamos aquí con mi amigo, como podrán ver, este rarito de aquí al lado Hola. mío. Vamos a jugar Fight Nights nice at Candice y ya vamos directamente a la noche 1 uno porque es mucho de la historia y no los queríamos aburrir Así que vamos a empezar a darle a Jess, yo voy a jugar, mía creo que se va a ir para allá <risa> Cuánto pelo no de pelos, está de pelos <risa> Adiós, adiós Pero en fin, uh, yo voy a jugar y él va a escuchar, mira yo te voy a explicar lo que ten tienes que hacer A ver cuando me toque perder Tienes que ir acá Bueno, también es para ustedes Tienen que ir acá, poner la, la grabación Para que la, el tiempo se vaya más rápido Dime dónde se escucha Para que así no perdamos Para allá Para allá, ¿seguro? ¿No es para acá? ¿Se escucha, ¿Se escucha así? No, no ¿No todavía no se escucha? ¿Se escucha la musiquita ¿Me dices cuando se deje? Aquí está, aquí está Hoy. ¿Lo vieron, lo vieron, no? A ver, lo que... Les quería comentar... Me como un trombón. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Cuando se deje de escuchar la musiquita me dices para que va rápido baje a regresar. Vi una cara fea. ¿Qué me decido? Escucha, Escuché, escuché. escuché no, no, no, no. Allá. Ahí está. Entonces es contrario. Y les quería decir que este Fagnes Atcandy Candy estuvo bien porque pusieron... Ya se apagó la música. Ah, la música. Déjate. Es que me quiero... Y contar. a Freddy. Son los ahí está, Ahora sí, vamos rápido. De hecho, por eso no la quería uh, regresar. Y me gustó porque añadieron al peluche de Freddy y a Rachel y no sé cómo se llama el otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se escucha? Me dice cuando se deja de rebobinar, o sea, de regresar. Ahí está. Uh. La verdad yo no escucho nada. Yo tampoco. Yo escucho un grillo. Ahora sí el grillo. Lo que te.. <coughs> Ahora. Fina. siguieron pasos. ¿Pasos? Chilo. Ay, ve otra vez este sonido feo. Ah, ya, ya la podíamos poner. No y la cara de Troll Face ahí. Bien. No veo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. no da miedo, ¿no? Ah, porque tú eres chillón. ¿no? Ahí está. Aquí lo tiene que ver fijamente los ojos, seguirlo hasta que deje de parecer, hasta que se meta a su cama, es lo que tiene que hacer. Que no cuenta el pánico. Ahora vamos a agacharnos a la cama y tenemos que ver dónde está. Aquí está también a Teto Cristian, se va a escuchar como un crujido en la cama. Escúchame, dice que voy <risa> Ahí está, ahí está. Eso, es. Se tiene que escuchar eso y ya lo tienes que quedar viendo. Y ya se va. Me gustó el efecto que le dieron a la cola como de ola. Así que sigamos, sigamos. Vamos bien, ¿no? ¿Se terminó la cinta? Te espero. Sí. Bien, bienvenido. <risa> Hasta ahorita vamos bien, son las 2 de la mañana. <risa> Hasta ahorita vamos bien, las 2 de la mañana, nada malo, nada, nada raro, más que... Eh, A ver, el niño aquí, eh, eh. casi me carga la hostia. Esos eh. juegos no me gustan para nada. Es que eres chillón. Y entonces si eres chillón, pues... Eh. Uy... ¿Y a dónde se fue? Yo no soy chillón. Soy chillón, ¿no? Sí. <risa> <risa> ok, no. Perdón. se terminó de rebobinar la cinta? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien. bien, bien. Dime cuando se termine, porque si no, vamos a perder No quiero. Entonces, vamos a perder. Es más? Lo dejo así. No, no, sigue. Bien, bien, bien. bien. Ahí no hay Creo nada. Que esa también está ahí no es cierto, esa te relaja. Que yo ya lo he no. jugado, madre mía Willy. Yo ya le he jugado, no les no les miento, por eso sé que se tiene que hacer. Eso me No, pues el amigo aquí no me ayuda nada. ¿Eso claro, ¿Quieres se te... que te diga algo? Sí. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Cuando se escuchen los. Cuando toquen. No se escuchan. ¿Cómo de qué? Ya se acabó la música. Ya. ¿Eh? Ay, hay alguien ahí. Ahorita que me aparece. Yo, yo como saliendo una puerta. Ahí está, ahí está, ahí está. Un trompo. De hecho, vamos a subir un video, pero no les voy a decir de qué. Solamente les voy a decir <coughs> que tiene que ver con el trompo. Bueno, ya sabrán de qué tratará, ¿no? Dios mío, no. ¿Dónde no, está el toque. Uh, madre mía, ¿por qué estamos tan medio? Estoy alumbrando la cara, de tonto. Ya Se metió abajo en la cama, estamos a salvo por ahora. Vamos a ver, está de este lado. Me dices otra vez cuando se escuche. La... Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¿Sabes bien? A ver Cristian, crecien de los audífonos muy bien. Mi corazón está haciendo <risa> <la pieza> un <muy risa> impolora. Eso es imposible, y está, Dios es mío. Bueno, así es. Bueno, pero eso no importa. Lo que importa es que te algo. ¿Qué tal esos monstruos? A ver, a ver, a ver. Ay, Ay. Y apenas es la noche 1. Son las 4 de la mañana. Sí. Ay. Ay. ¿Por qué? Eso es malo. Aquí hoy. ¿Por qué? Porque ¿Por ¿Por no sé si tocaron. Ay, tocaron. ¿Ya se terminó la música? Sí. ¿Por qué no me dices, tío? Porque.. Soy tontón. Porque soy tonto ¿Y para qué tienes que poner la música? Para que se vaya más rápido del tiempo. Ay, esto sí. No. Ay, se pues, rompió un bombillo. Ay, a romper un bombillo. No. Ganamos, ganamos. ¡Cafai! No, yo te toca. ¿Para dónde es? Con esas. Pero ¿pa' dónde? Para arriba. No me no No le hables a esa. Esa es una porevera, ¿no? Déjate para allá. Vas a platicar con la rata. Con esa, ahora sí. No se los voy a traducir porque nos vamos a el fue que con la otra no se los voy a traducir porque me va a llevar tiempo y el tiempo es valioso no, lo voy a traducir una otra vez you want to play? yes con la yes nature you want to hate esconder vete Unidos, no me gustan para nada. A ti no porque eres verano. Ok. Me voy a meter abajo de la mesa. <coughs> ¿Por qué? No sé. No está choso. <risa> <risa> <risa> bueno, ya nos encuentro. Ahora te toca a ti jugar. No, es que yo no lo aprendí. Modo, yo te digo lo que tienes que hacer bien vamos a continuar con la noche número 2 no no está no bien, está bien Noche número bien. dale a la cama Vete a la cama y la cama y la no espacio. no <coughs> no no con clic. Ah, perdón, perdón perdón. Dije, no dijiste no no ¿qué no yes. ¿Sí? ¿Qué ah. yes. ah. No. <tose> ok Tú Ahora sí Ya te digo la que tienes que hacer, primero pones la cinta, ya sabes No, no sé Sí, ya sabes Ajá. Ahí estoy yo Ajá. Y de hecho la silueta se parece a la de Baby, a la de Valora A ver ¿Con la cinta? La pongo Bien, yeah. regresate Esto es muy fácil sí. ¿Sí? Izquierda, derecha Chánmate Curly Izquierda, derecha Oh, hola. ¿no? Qué bonito, ¿no? Ese uh -huh. <coughs> sonido no me gustó. Se ha un gruñido. Oh, sí. ¡Qué! ¡Canta, bueno. Ahí está. Uh -huh. Esta vez no se escuchó ni. <coughs> ¿Ve? No se escucha. Sí se escucha, pero... Tocaron, tocaron, tocaron, tocaron. Este es el otro. No es el otro. No. Es para me dices que tocan si no ¿Por qué se, se escuchó? Ahora sí tocaron de ese lado, de ese lado no. Amigo Ya la cinta se... se... se llevó. Se, vola. se vola, pues. tocan, tocan, la Tocaron, tocaron de izquierda, de izquierda Ay, es que la No, no, no No, ahí está Pero si sí veníamos de la derecha ya pon la cinta muy bien Soy un crack. qué qué <risa> eso? qué no qué chiquito. tocaron, tocaron. Tocaron, tocaron. tocaron. tocaron, tocaron. estás. está, ahí qué qué está, ahí qué qué qué qué qué Peo. Tonto. qué primero. El primero, yo nunca. No hables como el <risa> Tocaron, tocaron, tocaron. El morranas, el morranas. El morranas estaba enfrente. El morranas. No es cierto, no Estaba, estaba. enfrente. No es cierto. Escucho, Mira, bifi. estaba enfrente. Vale, concha. Tócalo, tocalo, tocaron, tocaron. Se acabó la cita. Hijo, tienes que ganar. Tocaron, tocaron. ¿Dónde? Ahí. Ay, que a veces te confunde porque tocan dos veces? Se acabó la cena. buena ponla. Muy bien. Ahí está. Tocaron, tocaron, tocaron. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. enfrente. Ahí está, ahí, justo ahí, ahí, ahí, ahí casi la riegas, amigo. Ahora bueno, vete bajo la cama. Ahí ahí está. Vete para el lado izquierdo. El lado izquierdo. Lado izquierdo. ¿Y ahora qué hago? Vete por allá, vete por allá. Ay, ay, ay, ay. ¡Ay! Porque es que me moviste muy rápido, eres un menso. Perdimos. Y todavía no acomodo un mamazo. Creo que hasta aquí acaba este gameplay. Nos vamos a pasar a otro, así que si quieren ver más vainas así con Austin, den like si quieren ver a él, pues comenten por ahí, ya saben, por esta caja de comentarios. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Chao!